¿Cómo están? Muy, bien. Muy bien. bien. Vamos a continuar con nuestra lección. Esta es la lección 8 sobre ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué significa ¿Qué eh, what do you do during your spare time? Ajá. Este es de In this activity, the activity says, what kind of thing you are going to do, here? what kind of thing you are going to learn. This, um, describing activities during the spare time, knowing more about the Spanish and Latin American culture. Okay, then, uh, learning how to describe activities during the spare time. Haces en tu tiempo libre. Esa es la pregunta. Ah, okay. you already... No, vamos a empezar la clase que la pregunta sería ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿qué haces en tu tiempo libre? a ver, repitan por favor ¿qué haces? ¿Qué haces en tu, tu tiempo libre? libre? ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿qué haces en tu tiempo libre? este es leer <coughs> leer es leer jugar. Jugar. Jugar. jugar jugar Este es jugar comer comer, comer. comer. comer. Escribir. escribir escribir beber, beber ejemplo beber agua es water ajá, beber agua cocinar Cocina. cocinar cantar cantar cantar, cantar. bailar Baila. bailar bailar ver, yeah. ver la televisión ver la televisión ver la televisión Esquiar. Esquiar. Esquiar. Esquiar. esquiar esquiar nadar nadar, nadar. nadar. Tocar. Tocar. Tocar. Tocar. tocar tocar ok, vamos a eh, one more time otra vez y after you are going to practice in, with your friend ok, entonces empezamos aquí eh? Leer, jugar, jugar, comer, comer, escribir, escribir, beber, beber, cocinar, cocinar, cantar, cantar, bailar, bailar, ver. Esquiar, esquiar, nadar, nadar, nadar, nadar tocar, tocar. Este que sería leer, leer, leer, leer, leer, leer jugar, jugar, comer, comer escribir, escribir leer, beber agua, sí, sí, sí, cocinar, sí, sí, cantar, sí, bailar. Ver la televisión, esquiar, nadar y tocar. Tocar la guitarra, en este caso sería tocar la guitarra, tocar el violín, tocar el piano. ¿Ok? Entonces, a ver, eh, vamos a practicar. ¿Qué haces? La pregunta ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué sería.? Mm, ¿Van a practicar? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Dices, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y eh, leer, jugar, eh, tocar el piano, nadar, etcétera, etcétera. A ver, por favor, practique, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? A ver, ustedes practiquen. ver la televisión Ajá. ¿y tú qué haces en tu tiempo libre? bueno, a ver eh, a ver, vamos a continuar nuevamente van a repetir aquí este que es ¿qué haces en tu tiempo libre? leer, leer jugar comer escribir beber agua cocinar cantar, bailar Ver la televisión, esquiar, nadar y tocar la, la guitarra. Bueno, en la página 56, en la página 56 del libro del módulo, uh -huh, en la página 56, aquí viene eh, aficiones, aficiones. Y la pregunta son, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué significa aficiones? Hobbies. Ajá, uh -huh, your hobbies. Otra forma de preguntar sería, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? Your hobbies. Tus, yours, hobbies. Mis aficiones. En take care with the bed. En la primera pregunta, the first question es, ¿qué haces en tu tiempo libre? What do you do? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y aquí es, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Cuál? Es, ¿You remember cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es singular? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál? Because cosas only one nationality. ¿Cuál es es plural? ¿Cuál es, es plural? When I use, eh, ¿cuál es plural? When there are too many choices. Too many choices and then you are <coughs> going to choose. ¿Cuáles son tus aficiones? Después, eh, mis, te preguntan cuáles son tus, yours, aficiones, mis aficiones son, por ejemplo, aquí vienen otras, leer, leer, ir al teatro, al teatro? ¿qué significa ir al teatro? To ir significa to go, tu go to the theater viajar, viajar, qué significa viajar, to travel, viajar, nadar, jugar al tenis, jugar al tenis, aquí you can change, you can say jugar al tenis, jugar al fútbol, jugar al eh, balminton. Entonces aquí viene eh, jugar al tenis, jugar al fútbol, jugar al fútbol, ir al cine, ir al cine, ir es to go. Cine, ¿qué significa? Eh? cinema. Ir al cine, navegar por internet, navegar por internet y escuchar música. Escuchar música, escuchar música, escuchar ¿qué es esto, listen? Aquí viene otra lista, es cocinar, cocinar, bailar, cantar. Yo redino, ajá. Cocinar, bailar, cantar, tocar la guitarra, jugar con videojuegos, pintar, pintar, pintar ¿qué es pintar? Tu paint. Pintar, correr, correr. En España usan hacer footing, en México no, we use correr. Eh, correr, correr, correr, jogging, jogging. Ver la televisión o también ir de compras. Ir de compras que significa shopping. Y de compras, ¿ok? So, a ver, vamos a repetir, one more time, otra vez Es leer, leer. Ir al teatro, ir al teatro. Eh, Viajar, viajar. Nadar, nadar Jugar al tenis Jugar al, tenis. Jugar al fútbol, jugar al fútbol. Ir, al cine, ir al cine Navegar por internet, navegar por internet. Escuchar, música, escuchar música Cocinar Tocar la, guitarra, tocar la guitarra, correr, correr bailar, bailar jugar, con videojuegos, jugar con videojuegos, ver la televisión, ver la televisión cantar, cantar, pintar, pintar, pintar ir, de ir de compras. Entonces la pregunta es, eh, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones, tus Directly you ask to the person. Eh? ¿Cuáles son tus aficiones? Mis aficiones, my hobbies, eh? mis aficiones son... Try to choose five. Uh -huh. you then memorize five. Entonces, ¿Cuáles son tus aficiones? Mis aficiones son bailar, cocinar, leer, ir al cine, navegar por internet y bla, bla, bla. Etcétera, etcétera. A ver, eh, repitan esta pregunta. ¿Cuáles son tus aficiones? A ver, repitan. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? Mis aficiones son... Leer, leer, nadar, bailar, cocinar, etc., etc. Now you try to ask. Uh -huh. Pregunte. En este caso, uh, only you pay attention in this. Uh, because ir de compras. I start with e. This case you must say e. E, ir de compras. Ok, ok, a ver, eh, a ver por favor pregúntale, eh. a ver vamos a escuchar, ajá, un aplauso, a ver vamos a escuchar, ajá Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. A ver, ahora tú pregúntale por favor a ella. ¿Cuáles son, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son, tu aficiones? ¿Tus, tus, ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? Mis aficiones son... Aficiones. Aficiones. Mis aficiones son nada música, cocina y bailar. Y bailar, ok, muy bien. Aquí atención, es mis. ¿Qué significa mi smile? Mi mamá. ajá, Mi es singular. Entonces aficiones es plural, son mis aficiones. Ahora pregunten. Eh, cuáles son sus ahora cuáles son sus tus es, when I you directly eh, cuáles son tus aficiones cuáles son sus aficiones de él cuáles son sus aficiones de tu papá cuáles son sus aficiones sus, sus, qué significa sus his, his o her Ajá. sus aficiones sus aficiones son ¿cuáles son sus aficiones de tu papá? Eh, ajá. a ver ahora pregunten ¿cuáles son sus, sus eh, pay attention eh? ahora es sus aficiones ¿cuáles son sus aficiones de tu mamá de tu hermana, de tu amiga de, de tu novio <ríe> ok a ver pregunten practiquen por favor Coco, coco, que son fresas, fresas, manzanas, fresas, coco. Esta, <risa> <risa> eh, pera. pera, pera, pera, pera. Estas que son uvas. uvas. Naranjas. Wow. esta es something extra. I want to show you. Este se llama higos. Higos, figs. Ajá. Uh -huh. En México we have this kind of fruit. Actually, you open, you cut the el higo. Inside, all these kind of small, small things is a flower. Too many flowers inside. Ajá. Uh -huh. Esos son los higos. ¿Esta qué es? ¿Qué son estas? sandía, plátano, papaya, papaya. esto que sería mango. Mango. Mango, mango is the same. Uh -huh. uh, you know in Mexico we consume also different fruits. Uh, do you know cactus? uh -huh. There are different types of cactus. This type of cactus Uh-huh, it looks like, like leaves, uh-huh. They have fruits, they have fruits. And the fruits, we consume the fruits. It's quite delicious, uh-huh. The name is tuna, tuna. Uh-huh, se llama tuna. Esta es la fruta, la fruta. How to eat, you must cut, uh-huh, you must cut, open, and take the fruits inside. Okay, this is quite nice. Uh, actually, el nopal, this kind of cactus also we consume, we eat. Uh -huh. But this type, because there are some types, uh, there are different. Uh -huh. But this type we consume, we eat. Uh, how to eat, right? we must peel to, to take all the stones. Uh, and after, we, we cut these small pieces, and we wash, and, and we boil. After, when already it's uh, after 30 minutes, it's, it's soft and we wash one more time and we prepare salad with eh, tomate, aguacate, cebolla, and many things. It's quite delicious and very nutritious, this kind of cactus. Bueno, este es el... Also, this is cultural thing. You know, in Mexico, we consume this kind of liquor. Es el tequila. It's very strong. ¿Qué fruta te gusta? ¿Qué fruta te gusta? If you want to know what kind of fruit you like. Uh -huh. Te gusta es el verbo like. Like. Uh -huh. Te gusta te gusta, and the answer is, me gusta. Gusta, y you can see, este es para singular. Y me gustan, me gustan, esta es para plural. Actual, this verb, gusta, gustan, is for the second level, but never mind, ok, no importa, uh, you can learn now. Aquí, me gusta el melón, melón, me cosa uno, una fruta, singular. And then, this case you have to say me gusta, y plural, me gustan los plátanos, las fresas, y las manzanas. Mm -hmm. durian. durian, durian the same, like, because it's, fruit is from here. Eh? Es local, you can say durian, me gusta el durian Ajá, uh -huh. el durian ok? durian ok, vamos a vamos a ver, un aplauso a él a un aplauso, ajá, uh -huh. ok a ver, por favor, repita manzana, naranjas. Plátanos. Plátanos. Cereza. Cereza. Uvas. Piña. Piña, muy bien, muy bien, <risa> muy, bien, muy, bien <risa> muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Otra voluntario, eh, ¿puedes decir las, los nombres de las frutas? Manzana, Manzana. naranja sandía melocotones fresas limones piña a ver con esta esta pregunta que es muy interesante qué fruta te gusta you can ask to your friend qué gusta te gusta o okay. qué qué frutas te gustan ay me gustan eh, las fresas, las manzanas, las naranjas. ¿Qué frutas te gustan? Papaya. Y la papaya, la papaya. La. ¿Te gusta? Ajá, uh -huh. no te gusta. ¿Qué frutas no? ¿Qué frutas no te gustan, por ejemplo? Ay, no me gustan los plátanos. Ajá. Uh -huh. actually, okay. The plátanos not tu bad. No me gustan, no me gustan. Y yo me say no. No me gustan. Continuamos, continuamos con carnes, las carnes. Uh, you know, you must know all this kind of vocabulary because you go to, in the future, you go to Spain, Mexico, uh, uh, España, Argentina. You uh want -huh. uh, You want to order. You ask for the menu. You must check properly, uh huh? What is the what kind of thing you they have? Aquí en las carnes, carnes. Empezamos con el pollo. Pollo. Pollo. Pollo. pollo. pollo. Carne, de carne. Carne, carne de ternera. Carne de ternera. O oh, carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne de res. Carne de res. Carne de ternera. Carne de res. Carne de cerdo. Carne de puerco, carne de cordero, pollo. One more time. Aquí, ese es pollo, carne de ternera, carne de res, carne de cerdo, carne de puerco, carne de cordero, pollo, chuletas de puerco, chuletas de puerco. This is the shape for the chuletas. Sorry, because of the, I know many people, they don't eat uh, pork, but anyway, you must know, in case you want to order, at least, you know, you, you have to know, uh-huh. Aquí este es la chuleta. Uh, this kind of shape we call chuleta. Uh-huh, after you can fry. Este es chuleta de puerco. Este es chorizo. Chorizo. Chorizo. chorizo. chorizo. Ajá. Chorizo. Y carne de puerco. Carne de puerco. Carne de puerco. Este es pollo. Pollo. Chuleta de puerco. Chuleta de puerco. Chorizo. Chorizo. Chorizo y carne de puerco. Bueno. A ver otra vez. Este es pollo.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 Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, continuamos con pescados y mariscos. Pescados y mariscos. Ese es de last one, ¿eh? Pescados y mariscos. Y uno es pescados, ¿qué significa pescados? Significa fish. Ajá, pescados, mariscos y seafood. Los pescados, there are different types of fish. Uh, you know this kind of fish, for example, la merluza y la anchoa. This kind of fish is a specific fish that you can take from the Mediterranean Sea. ¿Dónde está el Mediterranean Sea? Eh? El, el mar Mediterráneo. You know, I think maybe I have one slide, uh, here. Uh -huh. Este es el mar Mediterráneo. Uh -huh. Este es el mar Mediterráneo. Uh, España está aquí. Francia, Italia. Uh -huh. These kind of fishes you can go and you can fish them. Eh? Then you want. They can, it's supposed very delicious. Uh -huh. uh, of course, in my case, I am from Mexico. This is very far away. But this is part of the culture. Uh -huh. This is from Spain. Uh, entonces uh, You must memorize the name because in the menu, it say, In uh, the menu, I, you want to choose merluza. What is this, no? Merluza. Merluza, in this case, you know, merluza is one type of fish. Uh-huh. <laughs> one type. Uh -huh. There are too many types. Uh-huh. You see your face? Ah, of course, I see you can see there. Uh. This is the shape of the. If you ask me, if you ask me to go to the supermarket and choose, maybe I cannot do it because I am not good for uh, distinguish different type of. I am good for it <laughs> to eat. Huh? I can eat properly. I can eat nice. Uh -huh. Bueno, a ver, esta es la merluza. Merluza. merluza. merluza. esta es merluza. Esta es anchoa. anchoa. Anchoa. Este es anchoa. Este es sardina. ¿Sardina o okay, qué? Eh? Sardina. Este es sardina. Sardina. Este es calamar. Calamares, plural. Calamares. Calamares. Estos son gambas. Gambas. Gambas. Gambas. Y mejillones. Mejillones. Eh, langamas eh, en México, we, marón es gambas, uh -huh. en México we call gambas. A ver otra vez, este es merluza, merluza. Sí. Anchoa. anchoa, sardina, sardina. calamar, calamar. Gambas. gambas, mejillones, merluza, merluza. merluza. anchoa. Sardina. sardina calamar, calamar. Gambas. gambas mejillones, mejillones. esta es merluza. merluza ok anchoas ok you try to esta que es merluza. merluza calamar mejillones, mejillones. gambas anchoas. anchoas y sardina anchoas Sardinas, gambas, mejillones, merluzas y calamar. ¿Ok? A ver, you try to check with your friend. ¿Este qué es? Anchoa, sardina, gambas. Calamar. Luego está el pan dulce. Pan dulce pan con mantequilla y mermelada pan con mantequilla y mermelada ¿qué significa pan con mantequilla? pan, mantequilla es bata Ajá. Uh -huh. y mermelada mermelada mermelada oh. mermelada queso queso es cheese y Huevo con jamón. Huevo, huevo, eh, con jamón. With ham. Con jamón. With ham. Entonces a ver, eh, ok. A ver, vamos a repetir. Este es café con leche. Leche. Leche. leche. Café. café. Té. Té. Té. Té. Sumo de naranja. Sumo de naranja. Jugo de naranja. Sumo de naranja. Refresco. Refresco. Agua, Agua. Chocolate. chocolate, un bocadillo, un, un sándwich, pan, pan dulce, pan con mantequilla y mermelada, pan con mantequilla y mermelada. Queso. queso, huevo con jamón. Huevo. Ok, entonces aquí. Uh, en el restaurante, en el restaurante está el camarero. ¿Qué significa camarero? Ajá, camarero camarera o mesero mesera. Entonces está el camar camarera. Mesero o mesera. Mesero mesera es en México. En México. Y camarero camarera en España. El camarero dice, ay, buenos días. Buenos días. Ajá. Y entonces el cliente eh, dice... Buenos días. Después el cliente, el mesero o el camarero. El camarero. ¿Qué desea? El verbo desear. Aquí you can see desear. Desear significa to want. Want. ¿Qué desea? Desear. La terminación es are, es yo. Deseo tú. Deseas. él. No. desea. nosotros. vosotros. Sí. seáis desean. Sí. ¿Qué significa desear? Es tú. One. Desear es yo. Deseo. Tú. Deseas. Desea. él. desea. nosotros. Deseamos. deseamos. vosotros. deseáis. ellos. desean. Por ejemplo, yo deseo café. O oh, you can say un café o okay, qué. Eh? Café. Yo deseo un café. Yo deseo un zumo de naranja. El camarero dice eh, buenos días. El cliente dice buenos días. ¿Qué desea? Si son una persona, que desea? cosa es él para ella y para usted you must use the polite form este es ay, ¿dónde está? usted ¿qué significa usted? you, but this is polite uh -huh, es formal entonces ¿qué desea? ¿qué desea? entonces eh, ¿qué desea? Y hay dos personas que desean, que, que desean, aquí vamos a que desean, luego aquí eh, yo, el cliente, yo deseo, also you can use yo quiero, el verbo querer, el verbo querer, Querer also significa to want. Querer. Querer. Uh -huh. Entonces aquí yo quiero. Tú quieres. Eh? Quiere. Nosotros queremos. Vosotros queréis. Y ellos quieren. Esta E, this E, change to E. -E. You don't say quiero, you say quiero, quiero, tú quieres, yo quiero, tú quieres, Él quieres, ok, quiero, quieres, aquí, because is eh, quieres, quieren. en nosotros y vosotros, is the same like the infinitive, queremos, Queremos, queremos. Nosotros queremos. Vosotros queréis y ellos quieren. Quieren, quieren. ¿Ok? A ver, repitan. Yo quiero. Yo quiero. Tú quieres. tú quieres. Él quiere. Nosotros queremos. Vosotros queréis y ellos quieren. Imagínate que hay otro cliente. Yo quiero un, un té. Yo quiero un té. Ok? Un té. Then you must choose. Uh, we are going to practice very simple because of the time. Eh? Oh, my God. It's already uh, only very simple maybe five minutes uh -huh. Uh -huh. buenos días you say buenos días uno es el mesero y otra es el cliente buenos días buenos días uh, ¿qué desea desea qué desea ah yo Did you choose from here aha uh -huh. una bebida y you may choose here and here yo quiero un café y deseo y quiero. Deseo, I think it's more polite, more polite. ¿Qué desea? ¿Qué desea? El mesero, y que no sé inmediatamente. ¿Qué quiere? El mesero must be more polite. Uh -huh. el client, of course, they can answer also. Yo deseo un zumo de naranja y un bocadillo. O oh, yo quiero. Yo quiero... Yeah, uh -huh. uh -huh. eh, ¿Qué quieren? Aquí... ¿Quieren? ¿Quieren? ¿En dispar? No. ¿En Ah, yo quiero, ah, dicen, yo quiero, y after you say yo quiero dos cafés, yo quiero un té, yo quiero dos, dos cafés, cafés, dos, this is, the bed is the same, it doesn't change, the bed doesn't change, ajá. Uh -huh. Café con leche. Yo quiero un café con leche. Un café con leche, with... Dos cafés con leche. Yo quiero dos cafés con leche. Con uh no. -huh. Con leche, no. Dos, dos cafés con leche, with milk. This is single, aquí es plural. Aquí you must write in plural. You can say dos... Okay, those, And after you make in plural, and this is the same. con uh leche. -huh. I think the time is over. I. Uh, we we must practice the next class, eh? because now you you also you are very tired. Oh, I think until. La until here, ¿eh? la clase terminó. Bueno, pues muchas gracias. ¿eh?